Hola saludo le habla Ara Sonet de Premium Property y en esta ocasión estoy súper contenta quiero invitarte para que te des cita este próximo sábado julio 13 de 12 a 4 en la comunidad de Park Hill vamos a tener nuestro Park Hill Community Block Perry Va a estar Harley Davidson, Adams Home con excelente oferta para ustedes, epic Mortgage, premios, regalos, rifa y sobre todo muchas casas de inventario para que puedas salir de ese día con la casita de tu sueño. Con tan solo dólares de depósito, así que te invito a que te des cita conmigo este próximo sábado, julio 13, de 12 a 4 en Leesburg. Ve los detalles aquí y cualquier cosita se puede comunicar con nosotros. ¡Los esperamos!